una semana más eh, nos encontramos con javier de floristerías mayo en esta sección flores para mi casa bienvenido a Ocho magazine una vez más hola buenas noches qué tal Víctor? pues encantado de volvernos de vernos rodeados una vez eh, más entre flores entre naturaleza sí. ¿Cómo fue el día de la madre muy bien francamente bien darle gracias a todos los hijos que han confiado <risa> en nosotros para para llevarle sus regalos a las madres, y la verdad es que fue es un día muy bonito, es un día muy bonito, mm. porque es... es eh, eh, a, a quien más amor le, le, le damos, ya sí, lo decía sí, sí. el otro día, pues es a una madre, Acordarse. Y, y la verdad es que es un día muy bonito, las madres además lo reciben... Es que se puede recibir de cualquiera, pero de un hijo es que, que, sí. que llega mucho, llega mucho. La es un regalo es que, que, muy bonito. que a todos les gusta muchísimo. Sí. Y bueno, pues eh, con Foresterías Mayo el éxito es asegurado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué, nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a seguir un poco con la línea de investigar en, en, en uh -huh. formas de, de, de que la, nuestros eh, televidentes puedan hacer cositas sencillas uh -huh. Pero vamos a arrizar un poco cada vez un poco más el, la cosa y vamos a investigar un poco más en, en cómo podemos sacarle partido de nuestras flores. A nuestras flores. Esta vez lo que he traído es un pequeño estudio, digamos, sobre dentro de un envase, no sé si lo ve la cámara, un envase, otro envase y entre medias hemos colocado, en este caso verde y en este caso unas margaritas. Uh -huh. Vale. darle juego a, darle a juego. aprovecharlo todo ya en este caso no le hemos lo hemos hecho directamente sin sin base dentro ni nada uh -huh. porque aquí no nos importa que se humedezca pero en esto es que si hiciéramos esto mismo metido en agua eh, en el caso de la margarita se nos caería y en el caso del verde no tendríamos el mismo impacto porque queda muy limpio todo uh -huh. el trabajo y muy ordenado muy... exactamente lo primero que vamos a echar es como siempre un poquito de agua en los recipientes, en este muy poquito porque va a ir justo a la base, en este un poquito más de agua y en este también un poquitín de agua. Ahí dentro vamos a echar, siempre eh, procuramos que, que, que caiga de esta forma como lo hacemos así, como digamos escanciada, ¿por qué? Porque ya lo dijimos en otra ocasión, el agua se oxigena. Ajá. Y al oxigenarse el agua, eh, eh, es muy buen nutriente el, el mismo oxígeno para las plantas, vale Ajá. para la flor. Lo primero, limpiar los tallos. En este caso, traigo casi todos los tallos cortados, pero bueno, vamos a volver. Le damos un corte al bies. Este Yo caso. lo dejé en casa, digo... Quitarle los tallos a las flores y tenéis que darle un corte al bies sí. al final, porque lo dice Javier de Mayoflor y eso <ríe> y es lo dice por algo así. Pues. No, Lo principal es que todo esto que eh, está en contacto con el agua eh, se puede corromper. Entonces, para evitar que se corrompa, pues lo hacemos así. Y este corte así al bies es porque tenemos un mayor nivel de absorción. Claro. Entonces, es preferible que siempre sea al bies. Y lo que vamos a hacer es algo tan sencillo, porque son unos trabajos... Como siempre, que sean muy sencillos, que cualquiera lo pueda hacer, vamos a colocarlo. Vamos a dejar las, los verdes esto que me han gustado entre medias, que nos salgan un poco, como unos pelitos aquí despelujados. Qué sencillo, ¿no? Esta es una variedad de crisantermos que se llama Zembla, es preciosa, como veis. Es, está basado un poco en el cristian clásico que se han utilizado desde de toda la vida en las huertas pero obviamente como vemos no es lo mismo porque tiene eh, otro pétalo otro rizo muy muy muy mucho más elaborado sí, la verdad que... en esta ocasión vamos a hacer lo mismo lo vamos a colocar esta pieza que la hemos cortado previamente te acuerdas que dijimos que teníamos que cortarla siempre muy al ras sí. para que no nos volteara y una vez que eso lo colocamos con ese poquito de agua que le hemos Exactamente, echado. y dejamos bien distribuido este verde, porque no sé si se ve en la foto, que hace muy bonito al, al estar... Uh -huh. Queda que como precioso. Una... Uh -huh. Como si fuera parte de, del jarrón o del... Exactamente, uh -huh. vamos a bajarlo un poco, que quede más integrado con la flor. Muy bien. Por último tenemos unos claveles, ¿no? Y en este caso hemos traído también unos claveles, por un lado, y margarita. sobre eh, dos recipientes, uno más grande y otro más pequeño, en casa siempre tendremos dos vasos a dos tamaños, más más. dos recipientes a dos tamaños, con el que podamos hacerlo. <coughs> y eh, vamos a cubrirlo con eh, flor. Hemos eh, eh, cortado también la margarita de la misma forma, Uy, con un corte. Hemos dado y los hemos ido colocando con mucha paciencia ahí. Por eso lo traigo mucha, hecho, porque mucha hay, eso paciencia, sí, eh. hay que colocarlo con un poquito de paciencia para que quede, que quede bien. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar encima los claveles. Los claveles. Esto, obviamente, he traído dos tonos porque lo que lo vamos a hacer es ah, en un sí. punto colocar. Un ¿Alguna punto, estrategia para colocarlos? Sí. Eh, ¿Recomendación? En este caso he utilizado una estrategia matemática muy clara. Es una forma cuadrada, he traído nueve flores, tres por lado y punto. Incluso para los que somos muy malos en matemáticas. Esto nos queda siempre seguro que nos va a quedar muy muy bien, claro. utilizando la matemática. ¿Veis? Ya lo más o menos, los traigo colocados. ¿Veis chicos cómo las matemáticas sí sirven para, sí sirven algo. para algo? Este no lo vamos a cortar mucho. un poquito. Vamos a volver otra vez a cortarlo un poquito bien y lo colocamos en el medio. Colocamos un punto de luz a un lado, como veis. A mí Ajá. siempre me gusta hacer un poco de guiño. A... Y queda, los tres trabajos quedan como muy interesantes. Obviamente, esto lo podemos hacer con otros muchos materiales. Claro. Otro día investigamos con otros. Otro sí, otro tipo de... Sí. En fin, de, bueno, de, de colores, en una de... cocina imagínate lo que hay. Claro. Sí, ahí en el fin. detalle. Exacto. Hay muchas cosas, hay desde legumbres Ajá. hasta todo tipo de conchas, hasta Exacto. arenas, hasta Arena con bueno, concha, por favor. muchas cosas que nos pueden permitir hacer trabajo de, de este tipo tan bonito. Exacto. Antes de, de finalizar esta, esta sección, eh, queríamos hablarles de, de algo, bueno, que desde Mayoflor. Están ofreciendo ese punto de solidaridad. Es un uh, programa sí. especial a, de apoyo hacia, en concreto, la osteoporosis. Exactamente. Estamos muy involucrados con, con este tema, eh, por razones personales. Eh, es un tema pionero totalmente. Eh, hemos firmado un, un contrato con ellos en el que vamos a donar el 5% de nuestras ventas de la web de Mayo Flor. lo vamos a donar a unas investigaciones que se están haciendo en el hospital de la Risaca, Virgen de la Risaca, de Murcia. Murcia. Uh -huh. Se están haciendo allí unas investigaciones en las que eh, se está investigando con células madre uh -huh. eh, para el tema de la osteoporosis. No sé si conocemos un poco lo que es la osteoporosis. Uh -huh. Es un problema muy serio. Y nos toca muy, muy de cerca a, a muy muchas serio. personas, ¿no? Muchas y muy cosas. habitual. Sí, sobre todo en el tema de las mujeres es muy habitual. Es eh, quizá por, por su, su, su, su, su propia ¿no? constitución y sus propios eh, temas de, al, de simplemente por genética, de, de, por genética exactamente, pues eh, suceden esto más que en los hombres. Eh, ¿Cuál es la historia que la, los huesos se hacen débiles, se hacen frágiles, se rompen? Eh, uh -huh. cuando oímos eh, se ha caído y se le ha roto la cadera. En muchos casos es al contrario, se ha roto la cadera y uh -huh. posteriormente se ha caído. Fíjate qué duro. Uh -huh. <ríe> claro, claro. Malo, Su sucede en, en todo tipo de, de mujeres, pero sobre todo a partir de los 50 años uh -huh. y en los 80 llega ya a casi un 60%. Uh -huh. Son cifras que, que, que asustan sí. un poquito, pero bueno, este tipo de investigaciones seguro que, que ayudarán a que sí. podamos paliar este, este esto mal. Lo, lo que hacen si es, eh, les traen de la médula, eh, uh -huh. tratan eso en plan célula madre y vuelvan a, a introducirlo uh -huh. intravenosamente y con esto se está consiguiendo te lo digo de, de buena tinta, se está consiguiendo que por lo menos los dolores que eh, conlleva esta enfermedad se han amortiguado mucho, eh, la dureza de los huesos ha aumentado, uh -huh. quiero decir que es un tema con el que estamos súper, súper, súper ilusionados uh -huh. porque está avanzando, avanzando muy bien, muy bien. Ya veremos, porque esto hay que darle un poco del tiempo y de, a lo mejor surgirán, supongo, problemas Ajá, al que claro en el tiempo. Que no. Pero bueno, de momento está siendo muy, muy ilusionante. Y como otro dato te quería comentar, para que veas la gravedad del problema, eh, se calcula que en el 2050 puede llegar en el mundo a mil millones de, de personas las afectadas por este problema. Por Me ser, parece man. que que merece la pena Nuestro apoyo, ¿verdad? Sí, investigar y uh -huh. e hacer todo el apoyo que podamos para esto en este caso el 5% de las ventas de la web mayoflor.com al del 1 31 al 31 de mayo, de mayo, día de la madre incluido, sí. irán destinadas a, a este hospital de Murcia, a, de Murcia perdón, a esta investigación. En la Virgen de la Risaca que están haciendo, hay un equipo de médicos espectaculares colaborando con unos médicos estadounidenses y ya te digo, están súper ilusionados con todo esto. Pues vamos a ver si ponemos nuestro granito de arena, sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Y a todos ustedes, también muchas gracias una vez más en esta sección Flores para mi Casa.